Se lo cantan el tercero, tres bolas rápidas seguidas de Nicasio, después que estaba debajo en el conteo, Esponchado Gustavo Núñez, es el primer out del octavo. Es rodado para el inicialista, ahí está Nogowski, y lo retira con el pitcher en primera, por la vía 31, es el segundo out del octavo. El rodado cómodo para el intermedista, sin problemas. García lo retira en la primera por la vía 43. Es el tercer out del inning. Fallor Junior Lake. De 1, 2 y 3 se fueron las estrellas en el octavo. 4 por 0 ganan las Águilas. Señores, han pasado 8 completas.